reconocido nuestros pecados reconocido nuestros errores hemos cambiado de vida y hemos llevado ese mensaje a los demás para que también tengan ese encuentro personal con el agua viva que Cristo ¿sí o no bueno si no lo hemos hecho Señor ayúdame, ayúdame a lo mejor sin palabras, a lo mejor con nuestro esfuerzo, con nuestra manera de ser, con nuestras actitudes podamos llevar ese mensaje del agua viva que es Cristo a los demás. Bueno, estamos ah, viendo cómo el Señor muestra que la fe mueve montañas, que la fe hace los milagros, que lo único que quiere es que creamos en Él, para que Él pueda actuar. Y aquí mira, en el Espíritu Santo nos guía en esta parábola del Tercer signo del paralítico en Juan 5, y nos cuenta. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido Jesús al verlo, y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó, ¿Quieres quedar sano? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar al estanque. Cuando se mueve el agua, mientras trato de llegar, ya otro se ha adelantado. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. En aquel instante, el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Palabra de Dios. Hermano querido, aquí, 38 años enfermo. Se dice, ¿no es cierto que el primer enfermo que se metía a la agüita quedaba sano. Y el tullido nadie lo llevaba hasta que vino el Señor. ¿Cuántos tullidos están al lado nuestro, hermano querido? ¿Cuántos años hay personas que están al lado nuestro esperando a alguien que los lleve al Señor? que están hundidos en la depresión, que están hundidos en la droga, que están hundidos en las enfermedades, en, la en todo, están ahí mal, mal, mal. Y nadie le da esa chispita, vamos, vamos donde el Señor, ven, el Señor te va a ayudar, salgamos de ahí, Él vino, dio la vida por ti para que tú tengas vida, Él te va a ayudar, no tengas miedo está esperando a alguien, esa palabra de consuelo, de abrazo, del amor, te quiero el Señor te ama, vamos, levántate. Y ahí está, y ahí está, hermano querido. Así que ahí tú y yo, el Señor espera que le levantemos, que lo llevemos, a tantos, a tantos que están perdidos. Tú dirás, pero para eso están los sacerdotes, para estar los demás, total otro que lo haga, porque yo? Y total otro ya está y lo hizo. Lo hizo en esa persona, pero la persona a la cual tú vas a levantar sigue ahí. Porque lo que tú hagas, nadie lo va a hacer. Es lo que te corresponde a ti, lo que me corresponde a mí. Yo no voy a decir, mira, mi amiga lo hizo, el curita lo hizo, entonces, ¿para qué voy? Claro, ellos hicieron... Y salvaron a ese tullido que ellos tenían que levantar, pero el tullido que tú tienes que levantar, que yo, si no lo hago, queda ahí, hermano querido. Piensa tú y yo, cuántas veces hemos estado tullidos también, y cuántas veces el Señor ha permitido, ha venido a través de otra persona levantando, muchas hermanos, muchas. Y qué agradecido, Señor, gracias. Mira cómo me cambió la vida, gracias por mandar. Bueno, eso mismo está esperando otra persona que tú hagas. Así que digamos, digámosle, Señor, aumenta, aumenta mi fe y ayúdame a ser fiel a tu palabra. Paz, que me sostiene bendita luz que me ilumina bendito amor bendito Give me a... Bendito amor, bendita paz.